Hola, voy a realizar el taller sobre formas de emisión de un DTE. ¿Qué es un DTE? Los DTE son documentos tributarios electrónicos, los cuales son enviados al Servicio de Impuestos Internos para su revisión. La emisión de documentos tributarios tiene como objetivo principal respaldar las operaciones comerciales de compra y venta de un contribuyente mediante un documento digital, el cual debe tener validez ante el Servicio de Impuestos Interno. En el DTE existen varias formas de emisión, las cuales vamos a conocer a lo largo del desarrollo del taller de hoy. Los temas a tratar en este taller se dividen principalmente las formas de emisión que existen en la plataforma web y las formas de emisión que existen en la venta móvil del WDT. Desde la plataforma web vamos a encontrar la opción de emisión individual, la emisión masiva de documentos, la facturación masiva de guías de despacho y los puntos de venta web que se encuentran en la plataforma web del WDT. Finalmente vamos a concluir con la emisión a través de los puntos de venta móvil que existen en la aplicación de LibreDT. La primera opción que vamos a conocer es la emisión individual de documentos desde la pantalla estándar de emisión. Esta pantalla se encuentra en el módulo de facturación y podemos acceder a ella desde el botón azul emitir documento. Importante mencionar que esta pantalla es genérica, por lo tanto no es necesario completar todos los campos con información, salvo los que sean necesarios para generar el documento. Si un campo Falta por completar con información al momento de generar el documento temporal o el borrador. LibreDT informará cuál campo falta por completar con información para crear el documento. La pantalla estándar de emisión se divide en varias partes. Entre ellas, los datos del documento. Acá yo voy a seleccionar boleta electrónica porque ese es el documento que deseo emitir. En esta parte también se puede señalar la fecha de emisión del documento, la forma de pago del documento, la fecha de vencimiento, entre otros campos. Continuamos con los datos del receptor, el root del receptor, la razón social, la dirección y estos campos acá me indican que son opcionales. La siguiente parte corresponde al detalle de los productos y o servicios que voy a comercializar indicando el nombre del ítem, indicando si este producto o servicio es exento, en unidad me refiero a la unidad de medidas y en cantidad al número de producto. El siguiente campo corresponde al precio unitario. Acá debemos indicar si voy a realizar un descuento a este ítem y si el descuento se va a aplicar en porcentaje o en peso. Se debe hacer clic en el botón agregar. Se va a añadir una nueva línea para seguir completando con información el detalle del producto que voy a comercializar. Voy a comercializar un producto. La siguiente parte corresponde a la sección referencia. Por defecto estos campos no se encuentran habilitados, por lo que debemos añadir una nueva fila para añadir la información del documento al que se desea referenciar. Para eso nuevamente hacemos clic en el botón agregar para que se añada una nueva línea y podamos añadir nuestro documento que deseamos referenciar a la boleta electrónica. Ya en este caso yo no deseo referenciar por lo tanto, procedo a eliminar esa fila. La siguiente sección corresponde al resumen de los totales. En esta sección se va a señalar el resumen de los totales, ya sea el neto, el monto total de los exentos, la tasa de IVA correspondiente al 19%, el monto del IVA y el monto total. Finalmente nos vamos a encontrar con los datos extras del pago. Acá se puede añadir el detalle del medio de pago del documento o si deseamos añadir alguna glosa para el documento. Procedo entonces a emitir este documento temporal. LibreDTM solicita confirmar distracción y acá es la pantalla donde se genera el documento temporal. Si yo deseo generar este documento temporal en forma real, debo proceder a hacer clic en este botón. Acepto acción y acá me indica que el documento fue emitido, que se le asignó el folio 973 el documento que se creó fue una boleta electrónica por un monto total de 1.190. Con esto damos por terminado el primer tema de emisión desde la pantalla estándar de LibreDT o Emisión Individual. El siguiente tema corresponde a la emisión masiva. Esta opción permite emitir más de un documento, ya sea en forma real o como cotización, subiendo un archivo CSV a LibreDT. En la misma pantalla estándar de emisión, en la parte superior derecha, se encuentra la opción Emitir documento masivo. Al hacer clic allí, vamos a ingresar a la página de emisión masiva. En esta página, debes subir el archivo masivo, cumpliendo con los requisitos establecidos por el IRTE, ya que nuestra plataforma es bastante estricta en ese sentido y si el archivo no cumple con alguna de las condiciones para ser procesada, la carga masiva de documento no se realizará con éxito. recibirá en tu correo electrónico el archivo de respuesta donde se indica cuál es el problema. En cada columna se indica cuál es el formato y cómo se debe completar con información el archivo CSV. Al final de la página podrás descargar un archivo de ejemplo que cumple con el formato UTF-8 separado por punto y coma que debe ser cargado en libre DTE y el cual debe reemplazar los datos que se descarguen de este ejemplo por los datos del documento que tú deseas crear en forma masiva. es Importante conservar el formato del archivo para que no haya problemas al momento de que sea procesado libre de T. En la imagen superior de esta pantalla se encuentran algunas columnas que se indicaban en la pantalla de emisión masiva. Y en la imagen inferior de la pantalla se encuentra una captura de pantalla del archivo CSV que se descarga desde la pantalla de emisión masiva. Entonces vamos a partir explicando que la primera columna se refiere al número de cada columna en el archivo CSV. En la siguiente se refiere a la columna que se encuentra en el CSV. El tag XML corresponde a la abreviatura del nombre de la columna que lleva en el CSV. La siguiente corresponde al nombre real de la columna. Esto es sin abreviaciones. Descripción y validaciones es la indicación de lo que se debe añadir exactamente en ese campo. Por ejemplo, en la columna número 3 correspondiente a la columna C, el nombre de la columna es FECHEMIS. Ese es el nombre que va a llevar la columna, que corresponde a la fecha de emisión, y la fecha de emisión se debe indicar en el formato año, mes, día. Entonces, si yo voy a señalar algún documento y no indico la fecha en que me está solicitando libre de té el formato, no se va a generar el documento. Lo mismo pasa con la fecha de vencimiento, el root del receptor y la razón social del receptor. El largo máximo corresponde a la cantidad de caracteres que se pueden añadir en esa columna y finalmente la obligatoriedad corresponde si el campo o la columna es obligatoria de completar con información o es opcional completarla. Una vez el archivo se encuentre listo para la carga, se deben dirigir al final de la página para subir el archivo a la plataforma y definir los criterios como decidir si voy a generar el documento temporal, es decir, una cotización, o si deseo generar el documento real. Otra cosa que debemos decidir es si vamos a enviar por email al receptor el documento o si no lo vamos a enviar al receptor. Y finalmente, si voy a generar los PDFs de los documentos o si no voy a generar el PDF de los documentos. Una vez decidamos estos tres criterios y carguemos el archivo csv en este campo se debe proceder a hacer clic en el botón emitir DT masivamente y una vez procesado se enviará un archivo de respuesta a nuestro correo para informar si fue posible generar todos los documentos o si existe algún problema en alguno de ellos. El archivo de respuesta que vamos a recibir en nuestro correo es similar a este. El archivo de respuesta es exactamente igual al original al que vamos a estar cargando. Sin embargo, algo muy importante es que al final de este archivo de respuesta se añaden dos nuevas columnas. Una columna correspondiente al resultado código y una columna correspondiente al resultado glosa. En estas columnas se va a señalar si falta por completar algún campo y el motivo por el cual no se generó el documento. Otro dato importante a mencionar es que el tiempo aproximado por cada documento para ser procesado es de 10 segundos, por lo que recibir el archivo de respuesta puede tardar, según la cantidad de documentos que se incluyen en el archivo sube de emisión masiva. Si bien no existe un tope de documentos, no recomendamos emitir más de 1000 documentos desde este CSV. En el ejemplo que se presenta acá, el resultado código corresponde al número 5. El número 5 me indica de que no fue posible generar un DTE real a partir del DTE temporal. Entonces, con este mensaje podemos entender de que sí tenemos un documento temporal, pero no fue posible generar el documento real. Y el motivo por el cual no fue posible generar el DT real se encuentra acá. No fue posible generar el documento real porque no fue posible obtener un folio para el tipo de documento 33. Acá se está tratando de generar una factura electrónica. No fue posible generar la factura electrónica porque no habían folios disponibles para factura electrónica. Por lo tanto, solamente fue posible generar el documento temporal. Con esto damos por terminado el tema de emisión masiva desde LibreDT. Además de las dos formas de emisión ya mencionadas, LibreDT también cuenta con la opción de facturación masiva de guías de despacho. Esta opción se encuentra en el módulo de facturación de la plataforma de LibreDT. Al lado izquierdo, en este menú, debemos ingresar a la opción Libro de guías. En la página de Libro de guías, la opción de facturación masiva se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Debemos hacer clic allí para ingresar a la página de facturación masiva de guías. De los cuatro campos, dos son obligatorios. Esto es para definir el rango de tiempo en que se va a realizar la búsqueda de las guías de despacho que se encuentran sin facturar o también podemos incluir las guías que tengan una referencia. Ya en este caso, solamente voy a buscar las que se encuentran sin facturar. Otro campo que podemos completar es con el root del receptor. Esto para realizar un filtro aún más detallado de las guías de despacho. En este caso, voy a realizar la búsqueda sin ingresar el root del receptor de la guía de despacho. LibreDT me informa de que tengo dos guías de despacho correspondientes al receptor Catalina por un monto total de 11.900 y 35.700. Tengo la opción de seleccionar todas las guías de despacho o bien seleccionar solo una guía de despacho para realizar esta facturación. En este caso, al ser el mismo receptor, yo voy a seleccionar todas las guías de despacho para realizar esta facturación masiva. La siguiente parte de esta página corresponde a los datos de la factura que se va a emitir. En este caso, el único campo obligatorio corresponde a la fecha de facturación, es decir, la fecha de emisión de la factura. Vamos a dejar la fecha actual, es decir, la fecha que va a venir por defecto cuando yo ingrese a esta página y voy a proceder a facturar la guía seleccionada. Recuerden que son la guía 125 y 126. Con esto se genera un documento temporal. Puedo apreciar que es un documento temporal, ya que el folio del documento corresponde a un folio alfanumérico y el folio correcto de un documento real es un folio numérico. Con esto debo hacer clic en el botón que se encuentra con el icono avión de papel para generar el DTE real y que sea enviado al servicio de Impuestos Internos. LibreDT me solicita confirmar esta acción y ahora fue generada la factura electrónica folio 917 y al dirigirme a la sección referencias puedo apreciar de que tengo un documento de tipo 52 correspondiente al folio 125 y una guía de despacho folio 126 correspondiente a otra guía de despacho. Con esto, damos por terminado el tema de facturación masiva de guías de despacho. Otra forma de emitir desde la plataforma del son los puntos de venta que actualmente se encuentran disponibles en la plataforma. El objetivo de los puntos de venta es facilitar el proceso de emisión de un documento de acuerdo a la necesidad de la empresa. Para habilitar cualquier punto de venta, tenemos que ingresar al módulo de facturación y hacer clic en Modificar Empresa. Luego, en la pestaña Post, y acá se van a encontrar los puntos de venta que están habilitados en la plataforma de LibreDT para que estos sean activados y podamos usarlos desde la pantalla de los puntos de venta. Para activar cualquier punto de venta debemos acceder desde el icono con el engranaje. Para activar este punto de venta debe estar disponible y además debemos seleccionar los documentos que vamos a emitir para este punto de venta. También podemos definir el documento que va a estar habilitado por defecto en este punto y los flags que podemos añadir al punto de venta, en este caso de boletas fácil. Guardamos la configuración y vamos a ser redirigido al módulo de facturación. Ahora ingresamos a la página de puntos de venta desde la opción menú, puntos de venta. Al lado izquierdo de la pantalla vamos a encontrar los puntos de venta que vamos a tener habilitados para la empresa. En el primer punto de venta, arriendo inmobiliario, nos permite la emisión de facturas masivas y boletas por concepto de arriendo propiedad inmobiliaria. Una vez creemos nuestro archivo CSV separado por punto y coma codificado en UTF-8 con las siguientes columnas, las validaciones que acá se, se establecen y se ha cargado el archivo, definamos estas tres opciones, finalmente se debe hacer clic en, en emitir DTE masivamente y se van a generar los documentos, en este caso por concepto de arriendo inmobiliario. El siguiente punto de venta corresponde al de boleta fácil. Acá me permite generar una boleta afecta o exenta, eso lo puedo definir acá, ingresando solamente el monto bruto de la venta. Acá podemos crear una cotización de este documento o generar directamente el documento real. El siguiente punto de venta corresponde a la compra de servicios digitales en el extranjero. Acá me permite generar una factura de compra por las compras a proveedores extranjeros de servicios digitales. Los proveedores se encuentran registrados en este campo. Debemos completar los siguientes datos del documento y nuevamente vamos a tener la opción de generar el documento temporal, es decir, un borrador, y luego generar el documento real. En el siguiente punto de venta, correspondiente al de exportación, permite generar factura, y de despacho, nota de crédito y débito de exportación. En este punto de venta se ingresan los datos de aduana y otros asociados a las facturas de exportación. Al final de la página permite generar el documento temporal o generar el DT real. El siguiente punto de venta corresponde al punto de venta de hostal. Acá es un punto de venta para servicios de hospedaje y permite generar una boleta, factura o un documento a extranjero. Podemos generar nuevamente la cotización o generar el documento real. Finalmente, el punto de venta retail permite la venta con una boleta factura o emitir una guía de despacho. Es posible usar este punto de venta siempre y cuando se tengan configurados previamente los productos y los servicios que se van a comercializar en la empresa. El punto de venta retail se compone con los siguientes puntos. Tipo de documento. En la parte superior de la pantalla debemos seleccionar una factura o una boleta. El segundo corresponde al código ítem. Acá debemos escanear o ingresar en forma manual el código del producto o servicio. En el punto número 3 se visualizan los ítems que se están añadiendo al documento. En el punto número 4 el listado de los productos que se encuentran codificados con sus respectivas categorías. Y en la sección número 5 corresponde al resumen total del documento. Es decir, acá podemos visualizar el subtotal, un descuento global si es que se está aplicando, el neto, el IVA y el total. Para generar cualquier documento se debe hacer clic en cotizar o generar DT real. Recuerden que en este botón se genera un documento temporal. El siguiente punto de venta corresponde al punto de venta de boleta fácil. Acá podemos, como mencioné anteriormente, ingresar el monto bruto de la venta, indicar el tipo de documento y generar el documento real o la cotización del documento. LibreDT cuenta con una aplicación móvil, la que permite emitir y generar reportes de la empresa con la que se está operando desde un dispositivo diferente al escritorio, teniendo una interfaz mucho más simple y amigable. Es posible el correcto funcionamiento de la aplicación, siempre que los puntos de venta estén previamente habilitados en la plataforma de LibreDT en la configuración de la empresa, pestaña Post. Los puntos de venta con los que se puede operar desde nuestra aplicación móvil son Boletas Fácil y Retail. En esta opción podemos visualizar el listado de empresas registradas en la aplicación y seleccionar con cuál de ellas queremos operar en la aplicación móvil. Una vez ingresemos a nuestra aplicación después de seleccionar la empresa con la que vamos a operar, podemos visualizar el siguiente menú. La configuración de la aplicación se debe realizar antes para definir ciertas condiciones para la empresa, de acuerdo a las necesidades de esta, Como por ejemplo, definir el tipo de papel, vincular la impresora, seleccionar los puntos de ventas que vamos a habilitar y definir el tipo de documento por defecto. El punto de venta de boleta fácil permite sumar, restar y multiplicar. Además mediante los botones en azul que se encuentran en la parte inferior de la pantalla permite imprimir y a la vez generar el documento real, calcular el vuelto y generar el documento sin imprimir. En la parte superior de la pantalla se encuentra el botón para activar la boleta exenta electrónica. Si el botón se encuentra desactivado quiere decir que se emitirá la boleta afecta electrónica. Otra opción es el punto de venta retail. En esta pantalla se puede seleccionar el tipo de documento que va a emitir, pero hay que destacar que este punto está diseñado para operar con los productos que ya se encuentran codificados previamente en librete, ya que permite escanear el código del producto codificado con una pistola lectora de código de barra. En la parte inferior de la pantalla se encuentran tres botones, los cuales permiten emitir y a la vez generar el documento real, calcular el vuelto y generar el documento sin imprimir. La siguiente opción corresponde a resumen del DTE. Al emitir desde la aplicación móvil de LibreDTE es posible visualizar un resumen del documento emitido en donde se encuentran cuatro opciones para ejecutar. Entre ellas, imprimir el DTE, descargar el DTE, enviar por email y la cuarta opción corresponde a compartir el DTE vía WhatsApp. En la opción documentos emitidos podremos encontrar un listado con los DTE que se han emitido tanto en el punto de venta móvil como en la plataforma web de LibreDTE. En la página de documento emitido, en la parte superior derecha de la pantalla, también se encuentra la lupa, la que permite realizar una búsqueda avanzada de los documentos emitidos. Aquí podemos realizar una búsqueda avanzada de documento emitido según los parámetros de búsqueda añadidos para filtrar los resultados. Ya sea por tipo de documento, por el folio, el periodo en que fue emitido el documento, el monto total o el root del receptor. Una vez ingresados estos los datos, procedemos a hacer clic en el botón Buscar, y se desplegará un listado con los documentos que se hayan encontrado de acuerdo a los datos que ingresamos en estos campos. Los reportes de ventas están disponibles en el menú principal de nuestra aplicación y nos permiten generar tres tipos de reportes asociados a las compras y a las ventas. El reporte de ventas diarias, el reporte de ventas mensuales, el reporte de compras mensuales. Importante señalar que el reporte incluye todos los documentos, así como boletas, facturas y otros documentos. Y ahora damos por terminado el taller formas de emisión de un DTE.